Muy buenas tardes, esto es Mesa Política, Capital Quintana Roo Estoy con mis compañeros, amigos, colegas Le voy a empezar por el lado derecho, Javier Chávez Atasca Un privilegio, yo la tarde Buenas tardes Buenas tardes Mario Villanueva, Madrid Igual, un privilegio y un gusto que estén conmigo Y que podamos comentar algunas cosas de interés para el auditorio Y Ángel Ramírez, ahí te ubicaste mal, Jenny, porque cómo vas a tomar a Ángel Ramírez desde allá Voy a empezar a regañar aquí a mi gente muy, bien. Muy buenas tardes Jonathan, Javier Ingeniero, Mario Villanuevo, pues es un gusto y un privilegio como dicen ustedes, yo soy más joven de esta mesa No, no, no, eres el más nuevo, pero no el más joven Oye, este, yo primera, primeramente quiero disculparme con el auditorio, porque el lunes pasado, por un error de comunicación mía, eh, no, no salimos al aire no hicimos nuestra mesa política, hoy deberíamos estar en el capítulo 8 y vamos en el 7 Pero bueno, un descanso, un descanso no se le niega a nadie, ¿no creen? Pues es bueno siempre Una tregua para tomar impulso Una tregua para tomar impulso, efectivamente Bien, el tema de hoy es pues un tema quizás que aparentemente suene sencillo Yo lo veo complicado, grave aunque para nosotros obviamente es un poquito más fácil de digerir, hay una pregunta en particular, ¿no? O sea, a sus 53 años de Cancún, ¿quiénes son los responsables de la corrupción, la inseguridad y el rezago social que mantiene este municipio que eh, paradójicamente tiene en sí al, pues a la ciudad o al turística más importante del Caribe, del Caribe mexicano, ¿no? Sí, ¿De de México? Y, y, de, y quizás podría atreverme sí. de, de todo el Caribe, ¿no? Y del Caribe, porque ya superó a Bahamas y a Puerto Rico. Sí. Eso es sí. importantísimo. Pero en México es de los, el primer <coughs> generador de divisas en México, ¿no? Sí. Y, y obviamente su presencia en el Caribe, pues es el único estado del Caribe, es el Caribe mexicano, y evidentemente con estas eh, competencias que tiene con el Caribe internacional. ¿no? Uh, ha habido toda la vida. Eh, Cancún ha tenido dos Cancúnes ¿no? como, como todas las ciudades turísticas no es lógico que la gente que vive en, el, en, en la parte turística en la parte de, las, de los hoteles pues obviamente es una, es una persona son personas con plusvalía pues más alta que la gente obrera, trabajadora que vive normalmente en una ciudad de hecho en Quintana Roo tenemos muy marcados esos territorios no podemos ver por ejemplo Mayacoba, Mayacoba está de este lado lo bonito, los conónimos y todo esto y del otro lado, pues la gente del pueblo que trabaja para ahí Cancún eh, es peculiar 53 años se dice muy sencillo Mario Villanueva fue presidente municipal y, sí. y si yo en lo particular, que voy a dejar en la mesa obviamente este, esta, la pregunta que, que es el, el, el tema si yo en lo particular tuviera que definir quiénes son los culpables de la corrupción de la inseguridad y del rezago social, yo diría que todos, todos y principalmente obviamente el gobierno priista que circunstancialmente fue el que fundó y creció Quintana Roo Bueno, hay una obra de la naturaleza, eh, lo que hizo la naturaleza que le costó millones de años, es algo digamos que se codea se habla de tú con cualquier punto del planeta, el más maravilloso que puedas mencionar el Mediterráneo, Indonesia, la, la parte del Pacífico, Hawái Está alto por tu canto. Y me atrevo a decir que sí. lo supera, supera mucho. Todo lo que tiene la cultura maya alrededor, pero lo que ha fallado es el hombre. Es que esa es la paradoja, por eso lo, lo, lo subrayé. Paradójicamente, al rezago social, a la corrupción y a la inseguridad, es el destino turístico de los más importantes que hay en, en, en toda América. Sí, ha sido... Satisface la demanda de empleo a nivel regional Muchas virtudes, muchas bondades Pero finalmente se perdió el rumbo O sea, no hubo, digamos, una estrategia permanente Y obviamente puedes sumar la corrupción eh, de sus políticos Puedes mencionar pasos en falso, malas decisiones eh, y, y una anarquía, o sea, una eh, sobrepoblación, una sobrecarga y el depender por completo del turismo, que es un modelo fallido. O sea, poner todos los juegos en una sola canasta. Pero Cancún, yo me atrevo a compararlo con Pemex incluso. Que es una este comparación es, el, es, este es el preámbulo que vamos a hacer sí. para después ir paso a paso. Sí, por... sí, sí. Adelante, Ángel. Sí, yo, yo me llamo mucho la atención porque yo conocí eh, Cancún hace 30 años. Eh, cuando el ingeniero estaba... Eh, Presidente Municipal No, no como gobernado tomando, ya. Eh, claro, acaba gobernador acaba de tener tres meses De haber tomado la gubernatura Pero era un, es un Cantón totalmente distinto al que vemos hoy O sea, sí, no, como... no, no fue no, no estaba rebasado Como hoy lo estamos viviendo Y mira que el tema del narcotráfico ya estaba Comenzaba también, pero creo que había estos No sé si se me permite la palabra Estos equilibrios Que hoy no hay Hoy no hay equilibrios, hoy por ejemplo veía en la mañanera que, que, que decían por ahí la secretaria de gobierno, Cristina Torres y Rubén Ullarbide, que, que, que sí se ha elevado un poquito. Acuérdate que tienes que definir qué mañanera. Eh, bueno, en la, maña, en la mañanera <ríe> si todos de... Todos piensa que es la de Andrés Manuel. No, en la, no en hay en... otra mañanera sí. La mañanera del Estado, que es la de Rubén Ullarbide, en donde ah, bueno, decían no. que se les había... Bueno, claro, sí. La inseguridad había levantado un poquito porque... Eh, que no habían sido seis los cuerpos de, de, que se habían encontrado en, Montero, o, en Bonfil, en Bonfil sino eran ocho. Entonces dices, a pues ver, subió. con, esa, con a esa soltura que lo dices, eh, está totalmente rebasado. Creo que la política de antes, porque no puedes comparar, eh, todo lo echan la culpa al pasado. Pero creo que el presente es mucho más fuerte porque antes no estaba el nivel de inseguridad y de, y de la corrupción tan tan fuerte como es hoy y creo que eso le ha pegado muy fuertemente particularmente a Cancún porque de todos los municipios que tiene, de los 11 municipios que tiene Quintana Roo, Cancún sin duda es el más afectado no por, no por ello, no acaba eh, abril, tan solo en, en Cancún van sí. 670 asesinados ah. ¿y qué la ¿La nueva Madrid? no, eh, decías Jonathan el, un tema complicado y grave y dice Ángel que en mis tiempos, ahora sí que tengo que defenderme. No, no todavía no te hemos Pero atacado. No, ¿todavía? no, no porque no. dijiste que todo es producto de los gobiernos del PRI. Yo creo que allá ha habido un problema tradicional, le voy a llamar, este, de explosión demográfica que crea las colonias irregulares. Me acuerdo cuando yo estaba con Pedro Joaquín trabajando, él para resolverlo creó el programa. Es gobernador Corretón. de Quintana Roo, sí. Sí, él es gobernador. El y es ¿no? secretario sí. de turismo. Y es secretario de sí. turismo. Ahora, Ahora, después de eso, a mí me toca ser presidente municipal en Cancún en 1991. Y encuentro el mismo problema. Invasiones por todos lados, sobre todo en lo que le llaman la franja al norte, Cancún, lo que es las culebras, que el terreno viene siendo de el ejido y de mujeres. Y al sur, lo que es Bonfil, okay. terrenos del ejido Bonfil, de la población de Bonfil. En ese tiempo, pues ya llevábamos un rezago importante. Aquí tengo unos datos de 1980 al 90, Cancún creció en población 404% y al 2136%. Eso de ser el, un destino turístico exitoso traía, o sea, atraía tanta gente como, como fuente de empleo y de ingresos, pero quienes hicieron el plan maestro de Cancún no supieron, no supieron comprender ese problema que se iba a generar. En mis tiempos de presidente municipal empecé a trabajar con la 101 y la 102, las regiones de Cancún. Me voy a como senador, gobernador, y tengo la oportunidad de atender el problema. ¿Duraste año y medio nada más en Cancún? Sí, Poco porque después menos, te fuiste. Sí. Poco menos de año y medio. Sí. Pero llego de gobernador y para mí es prioritario el problema. Entonces creé un programa de ordenamiento urbano que con una, una dependencia descentralizada, única, que se dedicó a resolverlo. Y lo resolvimos en ese tiempo, en 2.000 hectáreas al norte de Cancún, que finalmente quedaron ya ordenadas en 600. Pero qué quiero decir, ese mismo problema que en su momento, y debo decirlo, y pues, ahí, búsquenle los datos, costó bastante dinero uno de mis problemas con Cedillo. Pero no lo lograste este, resolver porque era demasiado grande. No, sí lo resolvimos. Lo que no resolvimos fue todos los servicios. Una cosa es la dispersión en el monte de la gente y otra cosa es que les vas a dar todos los servicios. Pero calle Luz y Agua sí se logró. El problema quedó tranquilo. Vienen los demás exenios. Y ahorita el problema es tremendo. Se habla, oficialmente han hablado de 80 colonias irregulares. No, son como 120. Y otros señalan que hay 180. Sí, 180, 120, por ahí. Es, es un problema sumamente grave de cuestiones de carácter, de rezago social. Pero no solo es eso. Es la especulación de la tierra, porque cuando los gobiernos priistas, eh, me refiero de, de Antaño, en la época de Mario, de, de, de Joaquín González Castro, de Pepira Bien, yo recuerdo perfectamente cómo los terrenos se les daba a la gente, se buscaba la manera de regularizar para que pagaran su terreno e inmediatamente se hicieran dueños aunque el rezago social existía por las necesidades básicas de agua, luz, que es lo no. más elemental, y drenaje había, había, perdón, había una cobertura por lo menos, por medio de, las, de los sectores y organizaciones del PRI para suplir el trabajo del gobierno Esa era, era realmente un nicho electoral en aquel entonces Totalmente sin embargo a partir de Joaquín Hendrix Díaz yo pude detectar, detectar o estos sectores el dicho electoral por el negocio y es la empezaron a vender los lotes ya no para el voto electoral, sino negocio. para negocio pero, personal pero, varios, varios y financiamiento varios, de organizaciones. Déjame apuntar al margen del gobierno y por ejemplo, eso está ocurriendo ahorita en Chetumán aquí el, por el Cebeta y en Playa del Carmen sí pero eche tu mal porque hasta aquí no está llegando cuando la atracción del empleo se da en Playa del Carmen Tulum y Cancún entonces sí es negocio confirmo lo que dices pero es un es un negocio que estando al margen del gobierno y le están creando problemas de servicios yo lo no quiero eh, ejemplificar de esta manera eh, tienes una casa, no sé, en grande y, y hay cinco estudiantes viviendo ahí y luego a la vuelta de la esquina en uno o dos años hay 80 estudiantes, hacinados prácticamente. Cierto. Aquí lo que ocurre es que el éxito de Cancún llega gente buena, Cierto. gente con ganas de superarse, pero también llega mucha limaña. Y aquí llegan violadores, asesinos que vienen de otros puntos de la república y, y que, del mundo, que traen sus hechorías a Cancún. Y, y el tema de Cancún, concretándolo en el tema del tráfico de drogas. El 12 de abril de 1993, en la primera semana del gobierno de Mario Villanueva, ejecutan en la zona auxilera a Jesús Aguilar Guajara, como uh -huh. uno de los fundadores del cártel de Juárez, y además con él matan a una turista canadiense. O sea, en aquel entonces es una noticia que causó revuelo, pero que había sido realmente un hecho aislado. Ahora tienes ejecuciones al por mayor. Diario. ¿Sí? No, iba a decir sí, fue un hecho aislado. Sí, sí, no, y es lo, un esos hecho esos hechos durante mi gobierno no pasaron de ser, me acuerdo, dos en Madrazo, no. sí. dos en la Laguna Nichupe, Cancún y tres en un pozo de leona vicario. Y no hubo más problemas con, el narco, con los narcos. Y ahorita es diario. Sí, sí pero eh, voy a, al mismo punto con el, por el que inicié. no pero has hablado, no quieres tomar la palabra. No, adelante, no, adelante. ¿sí? El rezago social que se impregnó desde los gobiernos priistas, inicialmente, cuando Cancún empezó incluso, eh, ha ido creciendo. Es decir ha ido generando el crecimiento de la inseguridad y, por supuesto, de la corrupción. ¿Por qué? Porque si, si, si dijéramos, de la noche a la mañana se convirtió Cancún en, en un, una ciudad insegura, estaríamos pensando que, que todo se lo debemos entonces a los gobiernos del Verde y de Morena. ¿sí? Pero no es esa la realidad. La realidad es que todo viene desde atrás y viene creciendo como, como un pino, o como una mata de coco. O sea, eh, el rezago social que se generó y que en aquel entonces no se resentía tanto, fue siendo caldo de cultivo para los cárteres que se empezaron a asentar y, y le empezaron a dar trabajo a mucha gente que, que no tenía trabajo en la zona hotelera, que no tenía trabajo en muchos lugares, e incluso pod podemos poner como ejemplo también lugares este, campesinos como Limones, por, por ponerte otro ejemplo, en donde... Llegó un momento que, el, que la ganadería y la agricultura no fue negocio y se tuvieron que dedicar a otra cosa. Cancún ha padecido precisamente de esta historia que con el paso del tiempo ha incrementado obviamente la inseguridad. ¿Por qué? Porque están asentados una comunidad muy amplia que de pronto se van con el que está como jefe de la plaza y llega otro. Y, y les dice tienes que cambiarte de barrio y luego hay dos o tres y, y no saben para quién trabajar y por supuesto que eso genera asesinatos delincuencia eh, pues obviamente muertes en sus distintas categorías y también corrupción por qué porque la corrupción en el gobierno no solamente es que destinen parte del dinero del erario a otras cosas o que te, o que te multen, no te multen el, de, el agente de tránsito y te quite este, o te dé una mordida, sino genera corrupción en, muchas, en muchos aspectos y pongo como, como, así subrayo como principal ejemplo, los tianguis de Cancún, los tianguis de Cancún que son muchisísimos y que ahí se, ha, se vende de todo y se hace de todo, y esto no se generó de la noche a la mañana. Sí, por eso yo, cuando yo inicio, y hablo de, de, de estos 30 años que yo he estado aquí, eh, veo un Cancún, y, y nos estamos situando en Cancún distinto, porque no era lo que es hoy. A pesar de que eran eh, eh, producto de gobiernos priistas, en esa época la arquitectura del PRI era lo único, ¿no? Eh, la oposición solamente era pues este, darle juego, a, darle a los amigos cargos de, de, de opositores para que me la democracia me saliera mejor el caldo. Pero el asunto es que, que se podía vivir más tranquilos en comparación a lo de hoy. Hoy no puedes, hoy dicen, no, es que veo las autoridades que dicen es que nomás más se matan entre ellos, espérame, no. O sea, hay efectos colaterales que como son mexicanos, como son quintanarroenses, no los tomas en cuenta, solamente tomas en cuenta si son extranjeros ¿no? entonces ya nos, ya nos acostumbramos lamentablemente ya nos acostumbramos a la corrupción, pero también a la impunidad, que ese es el otro el, el, el otro eslabón que trae la corrupción, la impunidad hoy sucede todo y no pasa nada no y antes por lo menos vuelvo a lo mismo había equilibrios, hoy no tenemos <risa> equilibrios sí es como un parte de guerra ¿no? O sea, puedes decir en aquellos tiempos cinco muertos en un año y ahora cinco muertos pero en, en el transcurso del día, o sea hay una gran diferencia, lo que ha ocurrido es que es una generación que se ha habituado al baño de sangre o sea violencia por todos lados, impunidad, corrupción lo que no se veía en Cancún y quiero hacer un apunte muy breve en, en el plano político el PRI eh, enviaba a los gobernantes de Cancún, desde el palacio de gobierno, eh, fue por una breve temporada, muchos de Cancún no lo recuerdan, pero eran, pues era el gobernador, a menudo el gobernador el que enviaba al alcalde, y con Mario Villanueva pues mandan al primero de Cancún, Rafael Lara Lara, quien sí. había sido eh, regidor. En el mandato de Mario, el de, de, de Hacienda. ¿O es ¿no? que los cancunenses no nos querían ya los chetumaleños gobernándolos, y tenían razón. Ah, ah, ah, ah, ah, desde, ah, desde antes claro. querías que, que Rafa fuera, ¿no? Que él fuera tu interino. Cuando yo me iba de candidato a gobernador, digo, a senador, sí, yo propuse y con el cabildo Jenny, que nuevete, fuera un cancunense el que me sucediera, Rafael Lara. Pero pues, el dedo mayor dijo que no, que fuera Arturo Contreras. Este, ¿Por qué? Porque la percepción era muy sencilla. Los cancunenses querían un cancunense de presidente municipal. Como hoy queremos una diputada del sí. sur, ¿no? <risa> no, tampoco pida, espera, salón. Mira, va... las cifras que dio Mario son cifras muy interesantes, ¿no? No es que exculpen a Mario, y yo, y yo sé que Mario quizás... Pues quisiera que nadie juzgara a su gobierno no, como claro cualquiera, que ¿no? Sí, pero yo no dejé cosas malas en eso. No, no, por eso, para allá voy. No es que, que, que se culpe o se exculpe a Mario, simplemente vivíamos en un régimen triista que homogéneamente se decidía desde la presidencia de la República vía Palacio de Gobierno Estatal. Puede ser todo. algo que. Y, y que se quiere implementar actualmente en, en el Estado. Desafortunadamente la pluralidad que llegó en tiempos de, de, de Félix González eh, fue la que empezó a, a fraccionar esta es, esta in, sí, eh, no intentó es, este régimen que pues era el común denominador de entre los priistas, ¿no? Pero esos números dicen claramente, a ver cuántos cuántas colonias este, marginadas existían con. Pepe eh, irá bien. cuántas existían con Joaquín González Castro, cuántos existieron con Mario Villanueva, cuántos se fueron agrandando o, o, o resolviendo con, con este, Arturo Contreras ah, bueno. y hablando de presidentes municipales, ¿no? Este, y, y así sucesivamente. O sea, pero un... yo, yo pregunto, o sea, ¿se, ¿se la dan a eso? O sea, yo escuché al ingeniero de, de, estos, de estos puntos, ¿realmente ese es el problema? Porque yo, por ejemplo, eh, yo puedo observar que lo peor de la inseguridad en, en Cancún es a partir de los gobiernos de... ...por un partido, pero a partir de la oposición, por ejemplo, con, con, con Carlos Joaquín, esto se recrudeció de la noche a la mañana, si bien es cierto que ya venía... No, yo no, termine, yo no, si bien yo no, es cierto no sé que, si que con Roberto ya venía, algo, ya venía algo, ya venía algo, o sea... ...con Carlos Joaquín... Sí. ...fue... ...boom... ¿no? ...y se dio ...ejemplo... ...y miren lo que sí, nos dejaron... ...y después... ...de esto... ...o sea... ...rum... ...no, a ver... ...te no. voy a poner un ejemplo... ...muy, muy, muy ad hoc... Y, ...y al día... ...lo que sucedió con Tulum... ...por ejemplo... ...con Tulum venía en una dinámica ascendente... Eh, ...cuando entra Don Marciano... ...y es un buen ejemplo... Ases ...los asesinatos bajaron... ...pero mira... ...no sé si... No, yo no es cierto, ...quiero bro. entender que... ...la voluntad política funcionó, sí bajaron ¿no? porque a la muerte de don Marciano eh, se fueron para arriba no, no, ahí están, o sea, cifras, pues ahí están las cifras ahí están las cifras ¿Sí? en, en el gobierno de Marciano Zulcamal no bajaron ni la inseguridad, ni las muertes ni los robos, al menos que las hayas desfrazado, ah bueno, es que ese es el manejo de la fiscalía precisamente ¿No? pero pero los medios de comunicación y si por qué tú, no si tú vas a, a, a una investigación en los medios de comunicación tú podías seguir viendo asesinatos, asaltos... No, es que yo, yo soy etcétera, parte de etcétera. eso, o sea, yo soy parte de eso Ay, y un, me pero, gusta darle ese seguimiento. Pero yo sigo insistiendo. Pero también tengo que reconocer eso, o sea, si bien no dejaron de ser, no al número que hoy nos está pegando. Mira, yo, yo sigo insistiendo, salvo lo que diga Mario, este yo, yo sigo insistiendo que todo es una, digamos que un, un, un, una... Este, una ascendencia, una línea, sí, una una línea, línea ascendente, sí. eso, me, me, me, eso es lo que quería decir, una línea ascendente que por naturaleza se da. Y, y dije que era un buen ejemplo Tulum, porque Tulum obviamente cuando era un pueblito donde Bocapaila además, que es la parte turística de Tulum, pues se manejaba con hoteles ecológicos y sin tanto glamour, pues obviamente no tenían grandes problemas de inseguridad. El problema de la inseguridad en Tulum generó cuando empezó la sobreexplotación de, de la gente, es decir, cuando crece eh, el, el número poblacional de, de Tulum, porque empezaron a, a ponerse negocios de otra índole, principalmente los famosos, las famosas fiestas rave, que empezaron a, a implementar los hoteles que antes eran simplemente hoteles ecológicos para hospedarte y donde tenías pues algunas fogatas y, y fiestecitas pequeñas en la playa empezaron a, a verlos desde otra índole. ¿Por qué? Porque Playa del Carmen empezó a restringir el VPN, por ejemplo, y otro tipo de fiestas al momento en que a Playa del Carmen le empezó a reventar la inseguridad y los asesinatos. Cancún pasa. Para aquel evento de Obiu Parro, ¿no? Ajá. Que, o sea, como eso, ¿no? Cancún pasa por, por, por una línea ascendente muy natural porque Cancún tiene más años, porque Cancún ha tenido quizás un poquito más de orden que, que Playa y que, y que Tulum, pero yo no, yo no responsabilizaría a una sola persona, yo responsabilizaría a un sistema, y un sistema que hasta la fecha, por ejemplo, está transmutando, porque los mismos PRIistas de antes y de ahora y de hace unos meses, son los que están todavía. Yo una persona, gobernando. Yo por eso de, un, de, de la oposición, ¿no? Que evidentemente ahí está, digo, las cifras están. Yo comparo la situación de la inseguridad con la deuda pública, ¿no? O sea, puedes decir que Mario Villanueva era mínima, sí. incluso hasta pagó la deuda, o sea, dejó en, en su mínima expresión, aumenta con Joaquín Hendrix y luego viene el aumento de la deuda. O sea, lo mismo es con la violencia. Con Beto Borges sí había números eh, ya muy graves en materia de ejecuciones, de criminalidad, con Carlos tienen en efecto, en efecto, sí. eh, se eleva. Eh, ahí hablan de muchas, hay muchas teorías, ¿no? Venta de plaza, etcétera, bueno, la llegada de Capella, pero eso es un tema importante para analizarlo en otra emisión. Pero lo cierto es que la criminalidad explotó. Y está en un nivel que todavía no ha sido controlada. Y tal vez el oficio político también es responsable, ¿no? O sea, es decir, que los gobernantes que empezaron a, a, a ascender en el poder eh, eran gobernantes o son gobernantes que, que, que ya no tenían la escuela ni el oficio político. Yo creo que le diste esto al toque. no eh, sé. Bueno, es oficio <ríe> político y para otra vez mal ubicado. De voluntad política. De voluntad política, porque miren Tú hablaste de rezago social. Yo voy al rezago social de Cuatro Sexenios, Hendrix, Félix, Beto y Carlos Cortino. Ahorita hay un problema, pero enorme, empezando por Cancún, Playa el Carmen, incluso Cozumel, Chetumal, hasta Carrillo Puerto. De lo que tú decías, claro. el negocio de la venta de terrenos irregulares incluso, Aquí se está dando que te venden el terreno 60, 70 mil pesos, véanlo en Facebook. No, no sigues. Sí y te dicen, descaradamente, y lo vas a regularizar a la Sedatu. Lo único que están haciendo es un negocio y metiéndole Dios al gobierno. Yo reitero y no me estoy exculpando, y a mí me gusta que me juzguen. Si <risa> sí logré poner orden en los asentamientos irregulares. Hasta donde logré los servicios, hubieron limitaciones, pero se avanzó muchísimo. El problema aquí es que se fue dejando y ahora la gobernadora Mara tiene un enorme problema con los asentamientos irregulares, que como bien decías, son caldo cultivo para tanto corrupción como violencia. Claro. Ahora, el otro problema es la seguridad Reitero, en mi gobierno, dos muertos en la Nichucté, dos en un pozo de Leona Vicario, dos aquí en Madrazo, en el Carlos San Madrazo, y, el, y que estaba yo entrando, el de Rafael Aguilar Guajardo. Y el otro, Pero, el, el del 100% Natural en la cabada, ¿cómo se llama No, no recuerdo, recuerdo. no Y el del el hermano de Mayo... El, el taxista. Sí, el, el taxista. hermano del sí. Mayo era este... Sí, muy amigo mío, no el Mayo, su hermano, <ríe> que era una persona muy honesta, volquetero él. que sí, era volquetero. Pero eran hechos aislados. ¿Qué pasa? También hay que irnos al centro del país. Hay que ver que el crimen organizado que está llevando la batuta en esto, es lo que se llama delincuencia organizada de carácter nacional. Carte les decías tú que lo mismo están aquí, que están en Guanajuato, en Zacatecas, ¿sí me explico? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema para resolverlo? No es un problema estrictamente local. Por definición y por ley, crimen organizado es un problema de carácter federal pero por otro lado, por, otro lado. Pues, por todos lados se tiene, todos los estados se tiene el problema, o en la mayoría. ¿Qué pasa entonces? ¿Quiénes son las instituciones para combatirlo? Y la, segun, la segunda pregunta, ¿lo están haciendo? ¿Lo pueden hacer? Yo prefiero no meterme con mis colegas porque estoy preso, acusado de narcotráfico. Aquí el problema de fondo, ¿cómo se resuelve? Es totalmente cierto que se ha recrudecido. Y sí, estando en la cárcel, yo recibí informaciones de, pues de organizaciones que incluso estaban haciendo negocios al amparo del gobierno del estado, el caso de Doña Leti, por ejemplo, y mejor no digo más, <risa> pero lo que estoy diciendo es cierto, estoy hablando del gobierno de Carlos Jorge. Sí, mira, todos los gobiernos han tenido lo suyo, ¿no? Yo, por lo menos tengo Entremos. documentado algo de, de, de, cómo, de cómo ha crecido, es verdad que... En unos más, en otros menos, y conforme pasan los años, ahí sí les doy toda la razón y, y coincido completamente, conforme pasan los años cada vez se recrudece más. Sí. Digo, hablamos de Cancún, obviamente, porque Cancún es, digamos, la el joya centro, de la y es el centro de atracción pues más importante, a pesar de que Tulum y Playa y la Riviera Maya en general, eh, Cancún sigue siendo, la Cancún joya sigue la corona. siendo todavía, ¿no? Eh, hay hechos que, como bien decía Mario, yo, yo dije en un principio, una cosa atrae a la otra. Por eso puse los tres temas, o sea, yo no creo que la, que la corrupción o el rezago social no atraiga la inseguridad y, y así puedo hacer cruzando de, de las de líneas, bien. ¿no? Y tan solo es muy sencillo, se especula con la tierra y, y se especula con la tierra engañando, timando al ciudadano ...que llega de fuera creyendo que está comprando una tierra y resulta que ni siquiera la está comprando... Está, compra ...está pagando prácticamente un derecho de piso, ¿Y quién nada nos más, ¿Dónde porque todavía siendo? todavía no, no es su tierra... ¿Y quién nos defiende? ¿Dónde pero, está la autoridad? Pa espérame, para allá voy... ¿Dónde compran No solo en Facebook... ...hay, hay este localcitos que se ponen ¿Sí? en las principales avenidas de todas las ciudades, pero hablando de Cancún en particular... Y tú dime, ¿por qué no le cae un inspector fiscal? ¿Por qué no le cae la policía y levanta a esas personas que están engañando y timando a la gente? Pues porque generó corrupción, el rezago social. Infunidad. Y porque están protegidos porque ¿quiénes son los dueños de los terrenos? Pues los dueños de los terrenos o son funcionarios públicos o son gente del crimen organizado. Entonces, ¿cómo los van a levantar? Ahí está el caso Castelazo. Sí, ese problema me tocó a mí y le ganamos el caso. Pero como vino el siguiente, y lo cambió sí, ¿no? y, y, y yo empecé regularizando la Colosio, la creación de la Colosio. Y de ahí vino mi conflicto con Castelazo. Y luego cuando viene Gendres crea la desarrolladora entre sí. el gobierno del Estado y Castelazo, que no tenía razón de ser, porque el terreno ya era del gobierno. Sí. Y, y hay documentos sobre esto y la realidad que lo que hizo la desarrolladora en, en Un negocio. Carmen, ahí de Carmen, de, de, de, pero es ilegal, porque estaban vendiendo terrenos que no eran sí. de propiedad de la desarrolladora. Lo repito, o sea, tú dices a la gente, o, o permites que la gente invada el terreno de, de, de, de Rangel Castelazo, este, defiende los intereses de la ciudadanía. Pero eso te generaba votos también para tus candidatos, para ti mismo, simpatías. Hasta, hasta ahora hay mucha gente en, en la colonia Colosio que te recuerda porque... Pues... Pero no por mandar invadir, no voy no. a explicar cómo. No, o sea, bueno, lo dije a lo mejor coloquialmente. No, es que, que la gente ya había invadido. Por eso dije, o El... mandaste o, o, no, o apoyaste. Yo, o yo no me podía meter como gobernador porque había un amparo que lo impedía habría violado el amparo y eso tiene como pena hasta la pérdida del cargo. Lo que yo hice, apoyé por fuera a los colonos y les dije, ustedes van a tener todos los recursos, pero háganlo ustedes. Y fue que se hizo el trazo urbano, la okay. Pero fíjate, pero no sin salirnos de, de Cancún, hay un, hay un caso que para mí es muy conocido, porque yo a mis 13 años de edad, mi mamá me, me llevó a que yo la ayudara a ser guardia en un, en un terreno. Eh, Isidro Santa María era líder de la CTM, es cuando todavía, pero me refiero en aquel entonces, de la CTM en el estado, recupera una fracción de terrenos que dejó un hotelero, creo que el de Las Velas, que le dejó a los trabajadores, convoca a los trabajadores a que invadan porque ya el hijo de este empresario a la muerte de él había vendido una gran fracción de estos terrenos que el propietario antes de morir había dicho que era para los trabajadores se invaden, yo tenía 13 años, fíjate, 13 años de edad, se invaden no permiten los trabajadores que vendan esa fracción, finalmente est estos terrenos este, se lotifican una parte nada más logró la CTM que se, eh, se legalizara, pero hay otra parte, que es la Fidel Velázquez, que hasta la fecha no se ha legalizado. No se ha legalizado. Pero los, los, los que están ahí, mamá es una de ellas, los que están ahí han sido víctimas de una serie de robos, de, no, no, de, no de asaltantes, de gente de la CTM, de los ayuntamientos, de organizaciones políticas, del PRI, PAN, PRD, Verde, Morena, de todo tipo. Y no nos vayamos muy lejos. En el 2021, Mara Lezama, la actual gobernadora que era presidenta municipal, por medio de, y por engaños de Hugo Alday, el actual diputado del PT, le hizo creer a Mara que él ya había resuelto el problema y la llevó a un evento en donde ella afirmó que ya se iba a regularizar la Fidel Velázquez, que, que tuvieran la confianza, en más, hasta creo que entregó ahí un semitítulo compromiso, o compromiso o contrato, no recuerdo muy bien, y no se ha resuelto. Y, y, no, se puede, y no se puede resolver, ¿por qué? Porque sigue el litigio el terreno. ¿Y, y sabes bueno. cuánto dinero le han sacado a la gente que, que vive ahí, Diciéndole, ya se te va a regularizar, págale a la licenciada. Pero ¿De quién es el terreno? Yo creo que es del, de un, un, un empresario que fue dueño de las velas, del Hotel las Tomás velas Aúñol. Tomás Tomás sí, sí. Creo que era Es el mismo de, de las velas Club Bacalar. ¿no? Sí, sí, bien. sí. sí. Este, ¿Ella murió por eso? Creo. No, sigue ¿no? Vivo. Sí. Sí. Creo, no, no estoy seguro de quién. Pero el chiste es que esta corrupción fue generada por el rezago social. Sí, es correcto. Y. Obviamente, muchos de estos trabajadores que en su momento se quedaron sin trabajo y, y han tenido que vender esos terrenos, y entonces se genera, pues obviamente también, la, la, la, la corrupción tan grande que, pues, ¿cuántos de los que viven ahí, pues no se dedican a otra cosa? decía Sí. Mayo. Vicente. No, Vicente Otro. Zambale. Vicente Zambada. Ah, sí. no sé. Era hermano. Era hermano de, de, de Mayo. Ver, de cuando... Mayo, sí. Hermano de Manuel Mayo. Pero bueno, eh, hablar obviamente de, de Cancún y sus 53 años, más allá de lo nostálgico, lo romántico y, y no, yo de... por ejemplo, yo me crié en Cancún. Y para mí Cancún siempre ha sido un lugar pues, que, que me ha dado todo. Yo en lo particular he vivido muy feliz, muy contento en Cancún, aunque obviamente sí me ha tocado ver la curva. En donde antes podías caminar por las noches sin ningún problema. Quizás te asaltaba un, una persona o algo así, pero ahora, ahora ya no. Ya no solo te, te, te pueden asaltar, ahora ya por quitarte unos cuantos pesos ya, ya llevan pistola. Es que ¿sabes qué es lo que pasó? O lo sea, que decía el gobernador, no por ejemplo, el gobernador Mario, que antes era el crimen organizado, pero por ejemplo, los que operan la marca, ¿no? Que generan en el norte. Pero vienen acá y comienzan a fragmentarse y comienzan a crecer grupos locales mucho más virulentos. Porque antes, por ejemplo, ellos, y, y permítanme decirlo, espero no decir una barbarosada, pero tenían sus códigos de honor. ¿no? Si, si eso se permite dentro de esos grupos. Pero después se fueron fragmentando en grupos locales totalmente desangelados y, y esto fue lo que y lo se que Y se, se dedicaban solo al narcotráfico. Así es. Ahora, no, ahora ya es la ejecución, el secuestro, sí. el derecho, el de piso, sí. esta... tráfico de Cuba. Antes lo único que puedes ver después sí. del narcotráfico era el tráfico de documentados, particularmente que venía de Cuba y eso lo, lo vimos siempre. Y el otro tema era el, los balseros cubanos, punto, era lo que más reportaban. Hay algo muy importante también, hay un abandono de funciones del gobierno federal, vía la Procuraduría General de la República de aquel entonces ahora Fiscalía General de la República eh, no hay noticia no sé incluso si hay un encargado de la Fiscalía en Quintana Roo o sea, si alguien tiene datos de él que los proporciona pero no hay Fiscalía General de la República en acción porque hay delitos del Fuero Federal que, y no aparecen, todo es eh, pues otras instancias, ¿no? Desde Guardia Nacional, y, y sí. la instancia municipal, la estatal, pero no está reforzando el flanco federal, la Fiscalía. Yo, yo creo que el, la, la propia gobernadora Mara eh, ha caído en, en este sí. juego político de la Federación, que a lo mejor lo tiene que asumir porque no le queda de otra, ¿no? En donde con esta famosa mesa de coordinación de seguridad, eh, pues toda la responsabilidad se le ataña al Estado. O sea, hasta lo que es del foro federal, es culpa del Estado. Y eso está mal. Y eso está mal. Claro. Pero fíjate, tiene algo que ver, y él lo defendió mucho, y, y no lo digo porque él es, ahí esté aquí presente, pero muchas de estas, por ejemplo, la Procuraduría, eh, de, de, por ejemplo, Profepa, eh, se las llevaron de aquí para allá Aquí funcionaban bien Yo me acuerdo la Procuraduría de, de, de General de la República Daba sus golpes sí, eh, sí, sí. Manotazos de autoridad profeto y todo Pero cuando se fueron de la capital que él prohibió Yo me acuerdo que eh, la Procuraduría Muchos se quisieron ir y no lo permitió Después se fueron todos Y se los consumió Cancún sí. Ahora lo que está diciendo Javier es una realidad Ahora, ¿dónde están? ¿Quiénes son? A partir del 2004, cuando esa famosa, esos famosos 12 asesinados en el aeropuerto de cerca del aeropuerto sí. de Cancún eh, empezó creo que la debacle de la, de la PGR, porque hubo incluso detenciones en donde se llevaron al subdelegado de la PGR la, sí. eh, no me acuerdo si, si era eh, la Aciedo o, o Seido se, de aquel no me acuerdo que cuál es la distancia pero se llevaron a policías judiciales estatales, federales, federales mataron, ¿te acuerdas? A, ajá, y este y se llevaron a su delegado que oh, después no me... curiosamente lo soltaron y anduvo por aquí haciendo travesuras pero, este, pero después del 2004 vino otra etapa que es la etapa en la que detienen a Greg Sánchez a Salvador Rocha o sea si sí, ha habido esas convulsiones en Congreso, con Greg Sánchez en el alcalde político, eh, asesinan a un a, un, a, a, a general, un general, que incluso al que es hoy, el que es hoy el secretario no, de seguridad no, pública. Si yo, el que fue, fue este de seguridad pública en Cancún. Sí. sí, no, sí el que fue secretario de seguridad, de de seguridad, de seguridad de pública, de que es secretario de seguridad de pública de ahora de ya tres exenios en Yucatán, Seiden, se llevaron escondido. sí tuvo que huir porque ustedes porque es solo yo nada decían que estaba implicado, no habían varios implicados pero bueno, detienen a, a, a un número importante bueno, incluso a, a nuestro hermano Francisco Velasco Delgado también lo detuvieron, Estuvo, creo que 10 años en la cárcel más o menos el vikingo, el, vikingo, el famoso vikingo y, y todo pues empezó a convulsionar vuelvo al vuelvo a lo mismo, yo creo que, que ha ido creciendo la, la línea en, en eso todo lo reduzco en voluntad política Ahí está el caso de Bukele. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo se le va en contra a Bukele? Porque Bukele le está demostrando al mundo que cuando hay voluntad política, las cosas se resuelven y no tienes las que esperar ya a. Ya nos vamos a meter en otro sí. tema mucho más. No, polémico. no, pero, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero sí, no. vaya, pero es un, sí. un ejemplo claro. Sí, pues ese, ¿no? pero, a pero, sí, pero pues es la realidad. ¿sí? Solamente quiero comparar de esta manera. O sea, si me dices, atrapa una ratonera, yo sí la atrapo. Pero dicen, es una cobra real no dentro. no pues sí Buckeles tiene otro tipo de delincuencia pero es un no, hay, no se compara con sí acá. pero los salvatruchas no me digas que son una razón sí, pero... son, son madres <risa> sí pero son las comparadas y con lo que tenemos acá en México. Sí, sí sí sí no sí, hay no, comparación sí no, no no la hay pero bueno algún otro punto que quieran tocar sobre Cancún yo no, creo que, creo que yo, lo... yo, yo quería Así adelante. no yo me despediría diciendo, un eh, la, la gobernadora Mara recibe un rezago social enorme de varios exenios. Es herencia, eh, le vale, va a costar mucho trabajo al gobierno del Estado. Sí. Tengo entendido que ya tiene gente trabajando en ello. Que en esas colonias irregulares, en esa corrupción, en la venta de terreno. Lo otro, la violencia, pues es evidente ella está haciendo un esfuerzo con la ley de movilidad pero para tener logros importantes necesitará que el gobierno federal actúe como debe de ser en esta materia sí. y finalmente yo les invitaría a algo que no hemos platicado ¿Cuál es, la, ¿cuál es la consecuencia del Cancún que tenemos actualmente? hacia la vida política de Quintana Roo y podemos ver otro día pues si quieren comentar cuál es la consecuencia no, entonces, para mí es un tema muy largo pero bueno, podemos resumirlo una probadita una probadita, ¿No? sí ¿quién será presidente o presidenta municipal de Cancún? ¿cuántos <ríe> distritos le tocan a Cancún? y cuántos les, toca, les tocan a tocan al sur, se va a generar un vuelco todavía más fuerte del control político del Estado. No sé si explico, queda sí, muy claro. ¿Sí? Sí, la verdad no. es que no, no. Es que mira, desde que tenemos ya una gobernadora o un gobernante, voy a ponerlo así, un gobernante, <risa> que surja de Cancún, es que significa que Cancún obviamente ya está siendo más que el fiel de la balanza. ¿Por qué? Porque antes mandaban a los... Eh, a ser presidentes municipales de Cancún para que se foguearan, como en el caso del barrio, y luego ya ahí seguían creciendo y entonces ya vienen a gobernar, ¿no? No, este... pero lo que dice él, él es interesante porque tiene que ver también, por ejemplo, la expresión demográfica crecimiento que tiene Cancún, nos quita a nosotros representación. Sí, por supuesto, por, de, por, por, el, por, electoral. por, por, por eso dije que es más que el fiel de la sí. balanza, o sea, sí. y, y, y de ahí surgen otras cosas más, como el inter, la intentona que siempre han tenido, de alguna manera algunos, que no se, no se muestran, que se ocultan, de querer pasar la capital del Estado a, a, a Cancún. Sí, pero eso es imposible, o sea claro tener, que es imposible el tener mayor capacidad económica y mayor población hay ejemplos en el mundo, eh, tenemos el estado de Nueva York, sí. la ciudad de Nueva York es un monstruo económico y de sí. población por encima de Washington y su capital es una cosita así, Texas, Texas tiene ciudades como El Paso por sí, ejemplo, mucho Nala, más. Pero capital no deja de ser una ciudad pequeña. O sea, no es por la capacidad económica ni la población que la capital se tiene. Que claro, tener. creo que eso sería un... Pero bueno, ya nos salimos. Una plática sin sentido. Muchas gracias, Javier, Ángel, Mario. Gracias. Vamos a comer frijol con puerco. ¿Qué Mar, les parece? Es sí, lunes. Es el lunes. Es lunes y, y el cuerpo lo sabe. Y el, y el, <ríe> y el puerco, puerco lo ha... sabe <risas> muchas gracias a ustedes por permitirnos estar pues como, como todos los lunes estamos excepto el de pasado en Mesa Política, Capital Quintana Roo. hasta pronto